Ya lo sabéis por todo lo que estamos diciendo que es. Ya saltamos al libro de Daniel, capítulo 4, versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Ahora es algo aún distinto de lo que hemos visto hasta este momento. No estamos hablando de objetos, ahora estamos hablando de que el rey Nabucodonosor está diciendo algo y mientras él dice viene una voz del cielo que le dice algo casi automáticamente ¿verdad? ¿cómo puede ser eso? bueno, claro, Dios tiene el poder para eso, pero Dios utiliza algo para hacer esto ya iremos viéndolo Daniel 7, 9 y 10 estuve mirando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 Y le hicieron acercarse delante de él Está hablando del cielo No está hablando de la tierra En el cielo también hay nubes Porque es que dice Que alguien como un hijo de hombre No suena nada la descripción de hijo de hombre Jesús ¿Sobre qué iba? ¿Iba con las nubes del cielo hasta quién? Hasta Dios Padre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 Que está cerca el cielo, ¿eh? Está aquí al lado, ¿eh? Pues ya veis con qué rapidez llega. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¡Ahora dice que he salido! No dice, he salido hace 80.000 años porque ya preveía que tú. No, no. El cielo está lejos, pero él en un momento se planta aquí. Ah. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Ya veis, al principio de los ruegos. ...le dicen a... Hey, ...tienes que ir... ...y yo he venido para enseñártela... ...porque tú eres muy amado... ...entiende pues la orden... ...y entiende la visión... ...más adelante en los estudios bíblicos... ...trataremos sobre esa visión... ...sobre esa profecía en concreto... ...pero ya veis... ...con qué rapidez se desplaza el ángel... ...cómo lo hace... ...ya iremos viendo más detalles... ...libro de Nahum capítulo 1... ...versículo 3... ...Jehová es tardo para la ella y grande en poder... Y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Una vez más nos describe algo que es físico, que conocemos, sí. Pero hemos visto también que él se mueve con estas cosas, que es algo más que un simbolismo.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 nuestro Dios cuando venga a poner punto y final a la historia de la humanidad en el monte de los olivos situado donde? en la extensión más amplia donde han sucedido todas las cosas importantes en el monte Moria ¿por qué? justamente allí recordemos ¿qué le dice a Jacob? cuando se encuentran. Tienen un diálogo y Jacob, ¿qué responde cuando ha tenido el sueño de la escalera mística? Ciertamente, es casa de Dios y puerta del cielo en Betel, en el monte Moria, en Jerusalén, en el monte de los olivos. Es la mismísima zona. La puerta del cielo tiene el conducto que va entre el cielo y la tierra, el cielo, la tierra, la tierra y el cielo, está allí esa puerta, y es donde se va a situar precisamente en la desembocadura, en la abertura de esa puerta. Mateo 17, del 1 al 9. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos.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 Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Todo se había desvanecido. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿En qué monte sucedió esto? En el mismo lugar. Allí se aparece la gloria de Dios una vez más. Y además... Bajan allí también Moisés y Elías que están en el cielo, en esa puerta del cielo. Mateo 21, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfaje, al monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos. El versículo 17 nos dice, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Todas estas localidades están en la misma zona. Mateo 24, 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vendrá. ¿Y por dónde vendrá? ¿Dónde se pondrá? Pues bien, ya hemos visto la situación de todo esto. Más adelante hablaremos específicamente sobre estos versículos y qué es lo que realmente quieren decir. Pero eso va a ser en otras conferencias más adelante, si Dios quiere. Mateo 25, 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ya veremos el significado de todo esto. Pero nos dice continuamente que ha de venir. Mateo 26, 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Así viene Cristo, en las nubes del cielo, sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Vendrá con unas nubecillas? Así vendrá Dios. Mateo 28, del 16 al 20. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.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 ¿Dónde pronunció Cristo estas palabras antes de su ascensión? El monte. Los había llevado al monte. ¿A qué monte? Al mismo monte del que estamos hablando. Desde allí Jesús iba a ascender, desde esa puerta al cielo. No se fue a Andorra, ni se fue a Helsinki para ir al cielo. Se fue al monte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 Jesús va a venir en las nubes, pero Jesús no reposará sus pies en tierra cuando viene por segunda vez. Envía a sus ángeles desde donde él está, desde esa plataforma, a recogerlos a todos, subirlos allí y llevárselos al cielo. Marcos 14, 62, y Jesús le dijo, «Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios». Y viniendo en las nubes del cielo, una vez más. No sé si os habéis percatado de un detalle. Si nos está diciendo que las potencias que están en los cielos serán conmovidas, luego veremos también textos que el cielo se enrolla como un pergamino, etc., ¿cómo puede venir en una, en una nube de nuestra atmósfera? Evidentemente esto viene de fuera de mucho más allá, ¿verdad? Y no es una nube, como entendemos literalmente. Marcos 16, 19 Y el Señor, después que les habló Fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios ¿Qué pasó? Se va del monte Y aparece ya recibido arriba en el cielo Entró en la puerta del cielo del monte Moria Y automáticamente va arriba en el cielo